Yo tengo que darle las gracias a Whipool que es, durante ocho años ha puesto todo el equipamiento que ustedes ven en los cinco módulos. Pero este año, para que todos estén iguales, está esta parte de acá que lo ha puesto Mundo Homenaje con Samic. Samic es una, una marca profesional de aparatos concretos que hoy no vamos a explicar exactamente de qué va la historia, pero para que lo sepan todos en general y los amigos de Kansas en particular. Esto que está cerrando se llama un abatidor de temperatura. Sí. ¿Esto en qué consiste? En 10 segundos. Buenas tardes a todos. Efectivamente, esta es una máquina para el enfriamiento rápido del alimento, para eh, evitar que se reproduzcan los microorganismos de, en las temperaturas de riesgo. Con lo cual, aquí enfriamos rápidamente el alimento, pasando de cocción directamente a esta máquina, que lo enfriamos rápidamente a temperaturas de, de refrigeración y congelación. O sea, que ustedes hacen una, una cocción a la temperatura que quieran, un producto guisado y quieren bajar automáticamente esa, ese producto de la temperatura de cocción a menos 11 grados y esto lo hace en cuestión de segundos. Sí, bueno, eh, eh, vamos a ver, los abatidos de temperatura están memorizados para que cumplan las normativas de, de higiene, con lo cual eh, hablar de productos de temperatura de cocción de 65 grados a bajar a 0,3 grados hay que hacerlo menos 90 minutos, así como... Eh, productos cocinados a la temperatura, 65 grados o un poco superior, para bajar las temperaturas de congelación, eh, Sanidad dice que tenemos que hacerlo en menos de 4 horas, con lo cual cumple la normativa sanitaria. ¿Lo que está al lado que Si una pasado al vacío, sabemos que los microorganismos están en el aire que respiramos y con el pasada al vacío evitamos que el aire los, y sus microorganismos eh, nos estropeen el producto. Lo han, eh, lo, la pasada al vacío lo que hace es eh, evita que los hígados eh, rodeen el producto, con lo cual esos microorganismos ahí no existen con, y su caducidad es mucho mayor. Lo que está al lado es un aparato que se llama runner. Runner es opción a temperatura constante. Voy a intentar que eh, la cámara vea, coja los dos runners al mismo tiempo y verán que uno, lo verán en pantalla, uno pone 60 y otro pone 45. Miren la pantalla, uno pone 60 y uno pone 45, quiere decir que ese eh, Roller lo que está se está cociendo. Voy a levantar la imagen. La, la Ahí dentro, esa, ese agua que ustedes ven, está a 60 grados de temperatura permanentemente. Y esto que está aquí, está a 45 grados de temperatura permanentemente, cocción constante. ¿Para qué sirve esto? Bueno, eh, principalmente hay que decir que este, este tipo de baños marías eh, con, con a temperatura baja, eh, a baja temperatura constante, eh, siempre es para cocinar al vacío. Ahí no podemos meter un alimento si no está envasado al vacío. Esto lo inventó un francés en el año 74, cuando eh, se dio cuenta que co cocinó el foli dentro de una bolsa y evitó unas mermas del 35 40% en el producto. Eh, este tipo de cocción, eh, bueno, es muy eh, saludable eh, porque no perdemos los nutrientes, los valores organolépticos del alimento, tanto físico como químico, no se nos evaporan. Eh, luego, eso de cara al comenzar de cara al empresario, al restaurador, eh, es, un, es, es, es unos métodos bueno, eh, es lo mejor que hay hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede racionalizar las comidas, puede preparar a tiempo y demás. Eso es, roller cocción a baja temperatura constante. Lo siguiente es una corta lo que llamábamos nosotros anteriormente la cortadora. Esto no tiene explicación. Esta es la cortadora. Lo siguiente que está aquí, ¿qué es? Sí. Bueno, son cúteres emulsionadoras es eh, para darle un corte eh, preciso y de calidad al alimento ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eh, podemos eh, según la cuchillas que podemos poner, podemos picar ajo cebolla, perejil carne, hielo, fruto secos podemos eh, batir, mezclar con estas máquinas es que tienen eh, variador de velocidad eh, pulsador de impulso, entre otras cosas Tenemos la siguiente penúltima máquina, que es esto raro, que está aquí sí, ¿esto aquí. qué es? Bueno, es igual que la otra, pero un poquito mayor. Es la nueva gama que hemos sacado, en la cual pues, vendemos inclusive en mercados como Estados Unidos, porque cumple la normativa de la NSF, y es un modelo igual que el anterior, pero un poquito mayor. Y lo último que vemos aquí es... Efectivamente, sí. es una batidora mezcladora amasadora, Te hace tres funciones. Batidora, mezcladora, amasadora. Efectivamente, se utiliza fundamentalmente para la repostería. Sí, bueno, tiene su variador de velocidad, es una máquina... Todas estas máquinas fabrican Sami. En, aquí en España, por lo cual es importante que el producto sea nacional. Este es otro de, los, de nuestros estandartes, son los batidores. Tenemos, eh, hemos traído una representación de lo que nos han pedido los cocineros, pero evidentemente en producción y capacidades hay una variabilidad enorme. Esta es de la más pequeña que tenemos. Un aplauso para Don Francisco, por favor.